El cuerpo cuando sos docente es, tu, es una de las, de las herramientas pedagógicas, ¿no? Es, el, es lo que vos expones todos los días ahí en el aula. Yo sigo estando en el aula este y, y es... Este, la, lo primero enfrentan los estudiantes, o sea, ambos entre personas, ¿no? Después entra el diálogo, después entra lo escrito, después entra audiovisual, eh, pues lo audiovisual. El cuerpo está ahí latente, ¿sí? Y esas cuestiones que tenemos de ocultar, ¿no? Eh, en los cuerpos son cuerpos y todos los cuerpos tienen que estar de la S. Los chicos y las chicas necesitan saberlo. Porque lo que no se habla, no se lo van a conocer y de lo que habla no, no existe y sí existe.